Si tu carnicero no te ha cortado las costillas, no pasa nada. Como veis, es muy fácil de cortar. La cortáis en tiras y listo. Ya tenemos nuestras costillas listas para meter en nuestra olla. Ponemos las judías en la olla. Y luego añadimos la cebolla, el pimiento, el tomate... Y los ajos, que lo hemos pelado y lo hemos lavado, pero sí que lo hemos dejado entero. Añadimos la hoja de laurel. Y añadimos las costillas, que ya la hemos troceado. Añadimos el agua. Tiene que cubrir, pero muy poco, un centímetro una cosa así. Las propias verduras y las propias costillas soltarán su jugo y por eso no hay que añadirle mucho agua para que no se nos quede nuestra judías líquida vamos a mezclar los ingredientes y vamos a añadirle el pimentón dulce y volvemos a mezclar muy bien todos los ingredientes Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 7 horas después ya tenemos nuestras judías. Yo lo que suelo hacer es que una hora antes aproximadamente, o si queréis hacerlo en el mismo momento que haya terminado de cocerse la judía, podéis hacerlo también. Saco las verduras, que por eso siempre las dejo enteras. Saco todas las verduras, el pimiento, la cebolla, el tomate y los ajos. Y todo esto lo bato muy, pero que muy bien con la batidora, hasta hacer un puré. Este puré volvemos a añadirlo a nuestra olla de cocción lenta. Mezclamos muy bien y probamos de sal. Si le hace falta, añadimos un poco de sal, volvemos a mezclar y ya lo tenemos listo. Aquí tenéis estas deliciosas judías con costilla adobada. Mirad la costilla, cómo se queda de tierna y qué limpio sale el hueso. Mirad, es increíble. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas judías con costillas adobada.